Me encuentro en el anfiteatro de la ciudad de Pompeya, el cual sufrió muchos daños debido a un terremoto que hubo antes de la erupción. Por eso falta la mayor parte de las gradas. Hoy ha estado lloviendo, así que tenemos un pequeño problema de inundación por acá, pero nada grave.